Hola amigos de YouTube, estamos aquí de regreso y lo permitido es deuda. Esta es la aplicación, se llama Quizlet. Es una aplicación que ustedes pueden descargar en el Google Play o en el App Store para aprender este, palabras o términos. Es una aplicación bastante bastante buena, inclusive la podemos utilizar en un navegador. En este caso yo estoy utilizando Google Chrome. Y lo podemos utilizar en el celular como ya se los había mencionado, por ejemplo, en los tiempos muertos. ¿Cuáles son estos tiempos? Pues cuando por ejemplo nos trasladamos de un lugar a otro en el camión, que el traslado sea aproximadamente de una hora, 40 minutos, pues son tiempos que podemos aprovechar para darle una repasada a las palabras. Si ustedes vieron en el video anterior, se habrán dado cuenta que los flashcards es un método muy bueno para aprender nuevo vocabulario. Aunque esta aplicación está más enfocada para aprender vocabulario, también podemos aprender cosas nuevas, pero para ello necesitamos meter los términos. Bueno, es gratuita, nada más tienes que crear este, una cuenta. Aquí le das clic en registrarte, sigue los pasos y, y registras con tu cuenta de correo electrónico, creas una contraseña, etc. Muy bien, una vez que estemos adentro, podemos crear este grupos de palabras este por ejemplo aquí le damos aquí crear eso sí tenemos que crear nosotros las, eh, los grupos de palabras por ejemplo aquí vamos a poner un término y aquí la, la definición y en qué idioma está la definición vamos a poner un ejemplo hello vamos a seleccionar la palabra hello y Vamos a poner que la, la definición es hola, de hecho me traduce porque usa Google Translate o traductor. Y el idioma pues es en español, ¿verdad? Entonces hello es hola en español. Bueno, es un ejemplo. Aquí tú puedes, tú vas a ir agregando más y más y más palabras. Eh, yo no lo voy a hacer porque ya tengo un montón de ellas pero es la forma, realmente es bastante simple, eh, en cuanto ustedes empiecen a explorar esta aplicación, yo lo estoy haciendo en Google Chrome pero en su, en su celular también lo pueden hacer, van a hacerlo bastante rápido pero bueno, vámonos para atrás, porque yo ya tengo aquí algunas palabras listas, por ejemplo este es un libro que compré agregué muchísimos términos, pónganle así, Ah, aquí ustedes pueden buscar le dan clic en buscar y le ponen por ejemplo Barons IELTS y van a encontrar este mis términos o IELTS, por ejemplo, siento un término, etcétera. Miren, vamos a ponerle IELTS, Enter. Y vean, tenemos términos que otras personas ya agregaron. Por ejemplo, aquí tenemos 2000 términos, etcétera. O ustedes pueden crear sus propios términos. Yo les recomiendo que, que hagan sus propios términos porque de esta manera ustedes están escribiendo las palabras y eso es bastante bueno. Por ejemplo, aquí tengo varias eh, colecciones. Vamos a ver esta. Y todos estos términos son públicos. Miren, English vocabulary number 5 o número 5. Cuando le den a buscar van a encontrar mi término o busquen mi perfil de SonosBit y van a encontrar mis términos. Al cabo son públicos. Y bueno aquí tengo todas las palabras, pero vamos a ver cómo funciona. Eh, vámonos a fichas. Bueno hay muchas este, formas de jugar, pero vamos viendo la más básica que es fichas. Y aquí, por ejemplo, tenemos la palabra health. Si no sabemos cómo se pronuncia, le damos clic a, a la bocinita. Health. Y significa hold este en, en pasado. ¿Ya? Bueno, es, es sostuvo. Ahí está. <ríe> bueno, te pone en español. De hecho... De hecho tiene este lo que es este atajos de teclado. Por ejemplo, para voltear la barra espaciadora, siguiente y anterior con las flechas y marcar con una estrella, es decir, esta estrellita, las palabras que no nos, no nos acordamos. ¿Sí? Bueno. Siguiente palabra. Oh. Rush. Aquí estoy cometiendo varios errores. ¿Por qué me pone primero en inglés? Rush. Quiero primero en inglés. Ok. Rush. Inner es dentro. Me parece que es dentro. Sí. Inner. Harness. Ah, no me acuerdo. Harness, sí, claro. Uncharted. ¿Qué significan chore? Ah, no me acuerdo. Inexplorado. Se me van olvidando las palabras, amigos. Stand. Truco. Chale. Bueno, todas esas palabras que no les atinamos. Vamos a darle la estrellita o el atajo de teclado. Que era 5. Ah, no es S. Sí, S de Star vean se marca wire alambre ese sí me lo sabía tist ese no me acuerdo Por lado muy bien estrellita etcétera cuando terminemos me va a decir eh, va a repetir las palabras que no me acuerdo para darles para volver este a repasarlas una y otra y otra vez sí bueno, vamos a para atrás para ver más cosas. Por ejemplo, eh, vamos a poner otro, el 4. Todos estos términos yo los hice. Eh, por ejemplo, esta combinación. Se parece mucho esto a lo que es este. ¿Cómo se llama? Duolingo. Miren, vamos a seleccionar las palabras eh, por pares. Papelería. Papelería es Station Store. ¿Sí? Assumption es suposiciones. O suposición. Perfecto. Vacilar es Hesitate. Adelante al frente es ahead. Atar es bind. Y caminata es hike. Perfecto. Muy bien. Y lo hice en 24 segundos. A ver otro juego de palabras. Lograr. Mm. Uh, confidence. Uh, híjole. Confianza. Hesitate. Ya vimos que era vacilar. Mint significa eh, significó, es el pasado de Mint. Assumption es este, suposiciones o suposición. Muy bien. Lograr es achieve. Perfecto. Confianza es confidence. Topic es tema. Perfecto. Muy bien, en 31 segundos. Etcétera. Tiene muchos juegos muy padres. Eh. Es cuestión de ir explorando esta aplicación. Tiene, bueno, es gratuito, pero la, la versión de paga tiene cosas muy interesantes, nada más hay que ver cuáles son las cosas extras que nos da la, la cuenta Pro. Pero he visto que, por ejemplo, puedes eh, poner imágenes para asociar palabras por medio de imágenes, en vez de poner el significado en español, mejor una, una imagen, por ejemplo, cat y pones la imagen de un gato, por ejemplo. Y eso nos va a ayudar mucho a aprender muchísimo vocabulario en poco tiempo. ¿Sí? Eh, y bueno, pues esta es la aplicación. Me hubiera gustado mostrárselas cómo se vería en celular. Pero bueno, ustedes investiguenlo, Descárguenlo. y ahí me dicen en los comentarios cómo les fue. Bueno, soy su amigo Daniel eh, y los veo en futuros videos. Chao.